La demanda de trabajadores y trabajadoras en el campo ante la presente pandemia del COVID-19 desde CNT exigimos unas condiciones dignas a través de cumplimiento de los convenios provinciales del campo, medidas de seguridad e higiene y distribución de EPI entre los trabajadores y trabajadoras, transporte adecuado para ir a los tajos. Para todo ello, desde CNT exigimos inspecciones periódicas en los tajos, así como animamos a todos los trabajadores y trabajadoras a que llamen al sindicato más cercano o de su localidad para que puedan establecer las denuncias necesarias sobre los incumplimientos de convenio. Todas y todos, juntos y juntas, podemos combatir mejor al COVID-19 también en el campo. <música>